Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar la irrigación del encéfalo. La irrigación del encéfalo va a ser llevada a cabo a través de dos arterias principalmente, que son las eh, arterias vertebrales y también las eh, arterias carótidas internas. Vamos entonces a partir del corazón para ver eh, bueno, pues, cómo se conduce la sangre hasta el encéfalo. Bien, eh, una vez que la sangre eh, es expulsada de los ventrículos, en este caso el izquierdo, va a llegar a la aorta, ¿vale? Y en el callao aórtico que tenemos aquí, nos vamos a encontrar con tres ramificaciones, como veis. Bueno, hay una primera ramificación, ¿vale? Que se va a corresponder, ¿con quién? Con el tronco eh, brachiocefálico. Lo pongo así las iniciales, tronco, brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico se va a ramificar en dos, dando lugar, por un lado, a lo que es a la arteria carótida común derecha y también a quién, a la arteria subclavia derecha. ¿Vale? Bien, esta otra ramificación que sale del arco aórtico, pues dará origen directamente a la arteria carótida común izquierda. Y esta ramificación que nos queda, ¿eh? que sale del callao aórtico... Del arco aórtico. ¿A qué dará lugar? Me dará lugar también a la arteria subclavia, en este caso la izquierda. Arteria suclavia izquierda. Bien, pues entonces vamos a empezar eh, viendo eh, lo que es la, la arteria, las carótidas internas. ¿Vale? bien bueno pues las arterias carótidas internas ¿vale? van a tener su origen en qué arteria lo tenéis ahí escrito en la arteria carótida común de acuerdo del cuello en este caso vamos a tomar como ejemplo la carótida común derecha bueno pues el origen va a ser lo pongo aquí ¿vale? tenemos la arteria carótida, Interna derecha. ¿Vale? Y también va a dar lugar a quién? A la arteria carótida externa, ¿vale? Derecha. ¿La arteria carótida interna? La arteria carótida interna va a ascender, ¿vale? Por todo el cuello y nos va a entrar y lo voy a poner así, con este agujerillo, y nos va a entrar, va a entrar, a ver si me queda guay, perfecto, y va a entrar en el eh, cráneo, al interior del cráneo, eh, en el conducto, entra a través del conducto carotidio. Lo pongo aquí. Esto no me vale. A ver aquí. Perfecto. Entra a través del conducto carotidio, ¿vale? Y atraviesa el agujero rasgado. Para terminar, ¿cómo? ¿Qué? Como arterias cerebrales anterior y media. Entonces le vamos a poner, a ver si le sale, ponemos esto aquí, y me va a dar a una arteria cerebral... Mm, no me gusta. Arteria cerebral media. ¿Vale? Y también nos va a dar lugar a la arteria cerebral anterior. ¿De acuerdo? Y estas, arterias, ¿vale? estas arterias se van a anastomosar ¿vale? con lo que se conoce con el nombre del círculo arterial del cerebro. ¿Vale? O lo que es más sencillo para recordar, lo que es el polígono de Willis. ¿Vale? Y vamos a dibujar aquí el polígono de Willis. Lo voy a poner de este color. Polígono de Willis. Vamos a hacerlo así mejor. ¿Vale? ¿Vale? Lo tengo aquí puntado, perfecto. Pues este es el polígono de Willis. Bien, voy a hacer un paréntesis. Va a haber una estructura, ¿vale?, eh, muy importante en este alrededor, eh, bueno, en el interior del polígono de Willis, ¿de acuerdo? Y es, lo voy a poner, mmm, a ver, ¿de qué color lo voy a poner? Lo voy a poner, bueno, de color naranja, venga. Y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y que va a ser... La glándula hipofisaria. Bien. Eh, pasamos entonces a ver lo que son las arterias vertebrales. Bien. ¿Cuál será el origen de las arterias vertebrales? Ya hemos visto que el origen de la arteria carótida interna está en la arteria carótida común. ¿Vale? Pues la, el origen de las arterias vertebrales lo vamos a encontrar en las arterias subclavias. Y para ello, pues, me voy a coger, pues, esta misma. Venga. Entonces, a partir de la arteria subclavia, ¿vale? Yo voy a encontrarme, pues, con las arterias vertebrales. Fijaros, las estoy dibujando aquí, ¿vale? Arteria subclavia, ¿vale? Y tenemos su respectiva arteria vertebral. Vamos a poner entonces aquí, esta es la arteria vertebral izquierda, ¿vale? Y aquí yo tengo la arteria vertebral derecha. Perfecto, bien, eh, pues estas arterias, ¿de acuerdo? Van a ascender a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales de C1 a C6. Esto es lo característico. Para entrar en el cráneo a través del agujero magno del cráneo. Vamos a ponerlo aquí, vamos a seguir, ponemos así, ¿vale? una y la otra la ponemos aquí. Y vamos a poner aquí, esto aquí, ¿vale? Esto va a representarme el, ¿vale? lo que es el agujero magno del cráneo. Bien, una vez que eh, entra dentro del cráneo, ¿vale? Tanto la arteria vertebral izquierda como la arteria vertebral derecha, sí, uh -huh, perdón que me equivoqué de tal, estas arterias, ¿no? Se van a unir, ¿vale? Dando lugar a que a la arteria basilar, que también se va a ¿vale? con el, en, el, en el círculo arterial del cerebro. Eh, a ver si me queda algo más... Sí, las arterias vertebrales ¿vale? nos van a dar lugar a... Eh, bueno, una vez que entran y eh, que atraviesan el agujero magno, dará lugar a la arteria cerebelosa inferior-posterior y a las arterias espinales anterior y posterior, ¿de acuerdo? Y eh, pues las arterias carótida eh, interna eh, no solamente me va a dar lugar a la arteria cerebral media y a la arteria cerebral anterior, sino que también me va a dar lugar a lo que es a la, ar a la arteria comunicante posterior, os ¿vale? pues lo voy a escribir aquí, esta también nos va a dar lugar aquí a la arteria comunicante posterior, ¿vale? Y también nos va a dar lugar a la arteria oftálmica, ¿vale? La ponemos así, pongo aquí esto, arteria oftálmica, ¿vale? Eh, por tanto, ¿qué nos va a irrigar la arteria carotida interna? Bueno, pues va a inervar los hemisferios cerebrales y también va a, ir, va, va a irrigar los hemisferios cerebrales y también va a irrigar el ojo. Mientras que la arteria carótida externa, ¿vale? pues eh, me va a dar lugar a dos ramas, que es la rama maxilar o la arteria maxilar y también me va a dar lugar a lo que se conoce como la arteria eh, temporal superficial. Arteria temporal superficial. ¿De acuerdo? Que por tanto pues, nos va a enervar todo lo que va a ser pues, eh, la parte externa del, de la cabeza. Eh, esto en cuanto a la eh, irrigación, bueno, a lo que es a la irrigación arterial. En cuanto a la, al sistema venoso, bueno, pues el sistema venoso, en este caso, eh, a ver, vamos a salir de aquí y ponemos aquí, el sistema venoso, ponemos aquí sistema venoso. Bien, pues el sistema venoso, a nivel del cerebro, eh, bueno, pues se va a llevar a cabo, pues, por lo que se denomina el se denomina seno venoso de la dura madre. Hay dos. Bueno, dos que son los principales, que son el seno venoso sigmoideo y también tenemos el seno venoso cavernoso. Bien. Estos eh, senos venosos eh, no son eh, venas exactamente, ¿de acuerdo? No van a tener válvulas. Sin embargo, van a drenar toda la sangre del encéfalo. ¿A dónde? Van a drenar a la vena yugular interna. ¿vale? Esta vena yugular interna, lo ponemos así, esta vena yugular interna, pues eh, emerge del cerebro ¿Vale? A través de un agujero, ¿De acuerdo? ¿Qué agujero va a ser? Pues es el agujero yugular, ¿Vale? Entonces, bueno, pues, espera que aquí esto está mal, a través del agujero yugular, bien, pues a través del agujero yugular va a bajar, eh, pues, eh, por el cuello y va a llegar un punto en el cual se vaya a unir con la vena subclavia, ¿Vale? Y esta vena subclavia bien, dará lugar ¿a, a un vaso de mayor calibre, que es lo que se denomina tronco brachiocefálico, ¿Vale? Como en este caso estamos hablando, bueno, suponiendo que hablamos de la vena yugular derecha y de la subclavia derecha, este en este caso será el tronco brachiocefálico derecho. Y este tronco, este tronco brachiocefálico derecho, ¿vale?, se va a unir con el tronco brachiocefálico izquierdo, ¿de acuerdo? Al unirse nos van a dar lugar a, qué? a una vena de, mucho, de mayor calibre, a lo que se conoce como vena cava superior. ¿Vale? Y esta vena cava superior bueno, pues terminará ¿vale? llevando la sangre a la aurícula derecha del corazón. Pues nada más. Hasta aquí este eh, mini vídeo. Eh, te animo a compartir todas tus dudas, bien en el foro o en clase. Hasta el siguiente vídeo, chicos.